yo no estoy, ya me he ido, ya me voy No preguntes que, no, que no, soy yo, no, no me, me ves, ves. A las largas, interés, estoy encima y no me ves Estoy en cero, yo no estoy, pinta mal Dame, dame vida, quiero más La vida hey, sabe mal, know. tu mirada, me envidia pero me quiere matar yo da igual, ya da igual Estoy en cero, yo no estoy, ya me he ido, ya me voy no La vida sabe mal, tu mira, a mí me envidia pero me quiere matar. Igual la salida, si te pillan mi no manera, es la vida una putada y se me pasa tan deprisa. Estoy viviendo mi pesadilla, mamá. Sueña, sueño verde, y tú te quillas. no quiero esta pesadilla. Corre y sé feliz, coge tu camino, eso te hará feliz. Yo no lo sabía, que no podía vivir sin ti. No hablo de mujeres, padre. Corre, y coge tu camino. Feliz. Yo sigo buscando algo que me haga feliz Porque no consigo verte, sé que se me hace tarde y nadie es feliz Quiero encontrar mi cura, quiero ser feliz Lejos de ti, lejos de mí La vida y sus placeres hoy lo tienes y te mueres Sé que no soy el que era, nueva cara, vieja suela No pienses que me consuela, tu cara es una novela está mala, no me llena, dame vida, no me no da pena No sé cura me he ido, ya me voy, ya me voy, no preguntes quién soy yo, no, no, me, no, me, ves. no me ves, no me, no me ves. Caras largas, interés. estoy encima y no me ves, estoy en cero y yo no estoy, pinta mal, dame, dame vida, quiero más, es la vida, sabe mal, tu mirada a mí me envidia, pero me quiere matar, da igual esa si te pilla no hay manera, es la vida una puta, Viviendo mi pesadilla, mamá sueño, sueño, sueño, verte y tú te quillas No quiero esta pesadilla abuela. corre y sé feliz Coge tu camino, eso te hará feliz Yo no lo sabía que no podía vivir sin ti Prova no de mujeres, padre Corre, coge tu camino, eso te hará feliz Yo sigo buscando algo que me haga feliz Tu cara es una novela, está mala, no me llena Dame vida, no está pena, no se cura con tiritas No sé por qué te me picas, ella es mala, hablo de vida Tengo sueños, me los, me los quitas. estoy en coma, malestar humor estás pa' brillar